Cayendo el sol ¿A dónde irás? Escúchame esta vez Que aunque nunca encontré las palabras Para hablar de amor Ahora sopla fuerte el viento Para llegar hasta vos Persiguiendo un tiempo eterno Que será para los dos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 Resplandeciendo la mañana, al tiempo que el viento del aire huele a hierba y al y ven del movimiento completo de tu corazón. Sol y el viento, sol y el viento. llena después.